Hola a todos y sobre todo a todas al sexo femenino Hoy voy a hablar de un video que me han preguntado y pues voy a hacer lo necesario para decirles lo que es mi opinión Entonces son las seis cosas que demuestran que el chico está interesado en ti y más si es un chico europeo como yo y por eso que vamos a ver las seis cosas que te digan que de verdad este chico piensa en ti te quiere de verdad y que no es solo para jugar o goce y cosas así bueno vamos a ver las seis cosas empecemos por la primera Señal número uno, que te hable siempre. Bueno, siempre no es cuando estás en el baño, levándote el rabo. <ríe> bueno, o cuando estás maquillándote tampoco. ¿no? Siempre es pues, cuando estás dispuesta y que él está dispuesto. Entonces, eh, digamos que siempre es más bien un cada día o casi cada día. Digamos, si ustedes hablan todos los días, pues mejor. Si hablar una vez cada semana ya empieza a ser un poco, un poco raro. Entonces sí, eh, es una señal número uno, entonces hablar mucho de muchos temas Y, y cuidado porque nosotros los europeos somos muy sinceros eh, Si se acuerdan que un video yo hice hablando de que nosotros por ejemplo somos capaces de decir Ay, pareces india o sea, indígena, pues somos sinceros, nos, nos parece que físicamente parece indígena, pero no quiere decir que sea malo. Somos sinceros, decimos todo lo que se nos ocurra, eh, lo decimos sin, sin ocultar las cosas, somos demasiado sinceros. A veces es descuidado, si es sinceridad, no es maldad. Eh, no sé, un comentario de una chica que me escribía del canal, que por ejemplo, que un chico le dijo que parecía un modelo... Pues, digamos, si un chico europeo dice pareces un modelo Pues no está jugando, es que es muy sincero Y si él dice eso, es que lo piensa Entonces, cuidado que si Pensamos un poco diferentes, a veces Entonces decimos muchas cosas Sin pensarlas, porque nos gusta Ser directo Directo al gol Bueno, entonces, esa es la señal número uno Señal número dos es que te quiera ver en persona, bueno eso es más de relación también a distancia eh, Digamos que tú estás hablando con un europeo y que ya después de un mes hablando Él no, no proyecta verte en persona, es que hay algo raro O sea, si un hombre de verdad está ti pues tampoco te va a decir Bueno, mañana nos vamos a ver, tampoco, pero que por lo menos diga Bueno, algún día podría viajar, cómo funcionaría, dónde me alojaría Cosas así, entonces que proyecte el futuro y que planeen las cosas juntos. Entonces tampoco otra vez de casarse de una vez tampoco, pero por lo menos, bueno, sería chévere vernos. Eh, haré lo necesario. Tú, ¿A ti qué te parece la idea? La idea, etcétera Entonces es que, que hablen de verse y que el chico pues demuestre que quiera verte. Que no solo diga, ay, no sé, es muy temprano. Entonces eso ya, bueno, por ahí un mes. Si ya un mes que hablaran de verdad... Eh, es suficiente para ya proyectar verse si es ya tres días tampoco entonces sí proyectar verse y y hacer entonces las cosas, cosas necesarias para verse en persona no estoy hablando por cámara estoy hablando de un verdadero viaje aunque no haya plata que por lo menos hablen de cómo y cuándo y dónde. Entonces, eso sería como la señal número 2. Que no todo es lo virtual. Si solo es virtual, virtual, virtual. Pues no está de verdad interesado en ti. O está interesado en ti. Pero de la manera virtual. Entonces, depende también lo que quieras. Si no quieres un novio en persona, pues... No te importa verlo. Entonces, eso sería la señal número 2. Señal número 3 es... Presentar la familia. Bueno, si es virtual es más complicado porque no todos los europeos quieren presentar a la familia, pero por lo menos si te ha presentado la familia por cámara o si es en persona aún mejor, quiere decir que ya el, el chico está de verdad interesado en ti, tampoco quiere decir que se va a casar otra vez contigo en una semana, eso ya es otra cosa. Cuidado porque los europeos no hablamos mucho de casarnos, pues depende cuál, pero en general el europeo no, no se casa tan rápido, el matrimonio empieza, empieza a perderse un poco en Europa. Bueno, entonces si te muestra la familia, pues mejor. Y otra vez, eso sería ya, pues digamos, después de un año no te ha presentado a la familia, sería muy raro. Bueno, un año ya es mucho, digamos, a partir de cuatro o cinco meses, si de verdad se hablan todos los días y se quieren harto, pues, que se presenten a la familia. Entonces si te ha mostrado en la mamá, en el hermano, y que te ha dicho le ha dicho que tú eres la novia, es que es una muy buena señal, aunque hay unos que son muy, muy, como decir, eh, que les da miedo... Eh, equivocarse entonces por eso que no van a presentar a la novia tan rápido, prefieren de pronto encontrarse en persona para presentar a la familia, y si se ven en persona también después de 6 meses y no ha presentado a la familia es que empieza a ser raro entonces digamos, bueno es complicado la duración pero mínimo mínimo mínimo 3 meses por ahí me parece entonces si sí, presenta a la familia sería un buen punto, aunque no todos lo harían y no quiere decir absolutamente todo mostrar a la familia pero es una muy buena señal Señal número 4, que no te hables solo de la cosa más linda del mundo, bueno, después de las mujeres, del sexo, que no te hables solo de sexo, el sexo nos gusta a todos, o eso espero, entonces, obvio, es rico hablar de sexo con una mujer que te gusta y es más rico hacerlo, pero bueno, no estoy para hablar de bioporno, estoy hablando de que si el hombre solo te habla de sexo, solo te habla de sexo, sexo, sexo, todo el día, sin otro Tena en la boca, o sea, si te habla sexo durante tres horas, bueno, está bien, pero si no tiene otro tema interesante, no sé si te ha, no te ha hablado de, no sé, de cualquier cosa, que por ejemplo, hoy tuvo un problema en el trabajo, cualquier cosa, si solo es sexo es muy raro, ya es más que te desea solo para el sexo, entonces sería interesante, bueno, sería mejor para la relación que no solo eh, sea todo lo de sexo. Entonces es complicado, no hay duración para explicar eso Pero bueno, lo que yo quiero decir es que el sexo es muy interesante Pero si solo hay sexo, pues no es un, una buena señal Pero si hay combinación de un día te habla mucho de sexo El otro día te habla mucho de los problemas El tercer día te habla mucho de política El cuarto día de ropa, no sé, cualquier tema Si hay muchos temas interesantes Pero si hay solo sexo, el sexo en exceso no es bueno Entonces eso era la señal número 4 Que no solo haya sexo pero que cuando lo haya, lo disfruten hartísimo. Señal número 5, que el chico sea cariñoso y detallista. Bueno, si es virtual, más complicado ser detallista. Si no te han mandado un paquete con un regalo, no quiere decir que sea tacaño, porque a veces queremos esperar estar en persona para dar el regalo. Uh, y cariñoso pues en persona pues se demuestra aunque hay europeos muy fríos entonces si no te da siempre abrazos o besos o caricias no quiere decir que no te quiera pero igual um, tiene que tener un mínimo y por internet ser cariñoso pues es decir lindas palabras si te dice lindas palabras en general es que ya es una buena señal no quiere decir que lo sea todo pero es una buena señal y um, detallista pues puede serlo detallista con palabras eh, en internet O mandándote cartas de amor Bueno, ya casi muchos hacen esto Pero decir lindas cosas Para mí es un detalle eh, Que te apoye eh, eh, Con lindas palabras Eso para mí es un detalle también Entonces, digamos si él es cariñoso y detallista Es una buena señal Aunque como lo decía, el detallista es complicado por internet Pero bueno, por lo menos ser cariñoso por internet Es una buena señal Porque es si no, nunca te dice que te quiere, pues no es buena señal. Aunque Europa es otra vez muy frío entonces mucho cuidado con todo. No hay que mezclar todo, aunque es complicado explicar, pero sí, si es detallista y cariñoso en general, es una muy buena señal para demostrar que de verdad te quiere bastante. Pero cuidado porque también un europeo no es tan cariñoso como un latinoamericano, digamos que el europeo está mucho mucho menos acostumbrado en la educación, no sé de dónde viene la cultura, para decir lindas cosas, eh, no, son, no son muchos los que dicen cada día mi amor, mi corazón, mi vida, entonces cuidado, si no te dice tantas cosas lindas no quiere decir que te quiera menos que tu exnovio que él te decía más lindas cosas, porque el europeo como lo decía a veces son más fríos. Señal número 6 y última señal es que el chico quiera pasar contigo días importantes como tu cumpleaños, navidad bueno, si está en persona, si está contigo en esas fechas, es decir que es una muy buena señal que de verdad esté muy interesado en ti porque si es un cumpleaños es importante que venga aunque tenga muchas cosas que hacer con los amigos, pero igual si te quiere de verdad y te está interesado en ti entonces es tu cumpleaños, va a ir a verte por lo menos, al menos que claro el trabajo le haga la oferta del millón de Euros a Nueva York, lejos pues normal que no esté en el día de tu cumpleaños pero si no tienen normalmente algo tan importante que hacer el cumpleaños lo pasa contigo, si es virtual pues por lo menos que te, que te hable este día, que esté presente eh, para hablarte en línea eh, para navidad también, fechas así especiales que el chico no, no te abandone aunque tampoco hay que pedirlo que esté todos los días en esas fechas Porque hay algunos como yo, por ejemplo, que el día de la San Valentín, el día del amor Pues no, pues voy a dar un regalo, pero no pienso Ah, es el día chévere, vamos a estar juntos, va a ser romántico Yo prefiero mis días románticos cuando yo diga y no cuando la fecha uh, me lo obligue Entonces de pronto haya chicos así, entonces hay que tomar cuidado con lo que digo Tener cuidado Entonces sí, que, pero igual que el man, bueno el hombre, te tenga en consideración en fechas importantes Señal número 7, bueno yo dije que son 6 señales pero es 6 y media más bien porque aplica para de pronto un porcentaje más pequeño de mujeres, no para todos para las que tienen hijos, si las que tienen hijos pues el chico de verdad está interesado en la mujer es que acepte a los hijos, si de verdad la quiere acepta a los hijos y los trata bien tampoco que los trate como si fuera el mejor papá del mundo tampoco pero que los tenga en consideración entonces ese sería el punto 6 y medio o punto 7 que acepte a los hijos. Aunque no hay que esconderle y decirle de una vez que uno tiene hijos o no. Bueno, fueron las 6 y media cosas, señales que demuestran que el chico está interesado en ti. Aunque cuidado, no quiere decir que yo sea, eh, otra vez como decía en otro video, la ciencia o sea es mi opinión, mi humilde opinión es una guía pequeña para ayudarte si tienes muchas dudas entonces espero haberte aclarado aunque no todo lo que diga puede aplicarse para todos los hombres del mundo todos somos diferentes pero igual si respeta esas seis cosas es decir que pues no quiere decir que es segura al 100% que te va a amar toda la vida pero por lo menos es una buena guía es una buena señal para demostrarte que te quiera de verdad aunque el amor, lastimosamente, a veces no es duradero. Entonces, no te, ha, no te digo que toda la vida te va a durar un chico así. Pero son buenas señales, yo creo, para saber si el chico está interesado en ti o no. Bueno, fueron las seis y cosas y medias para demostrarte que está interesado en ti. Entonces, si te ha gustado el video, no olvides poner un like, suscribirte al canal. Y yo te digo hasta luego. Au revoir y buena suerte. bon chance.